número 3. es un falso directo, nos permite entrar en un simulacro del presente, escuchados por otros que, que nos vemos, que están aquí. Esto es como una alfombra que nos hace viajar a otros lugares, pero estamos en la cooperativa de Habitat Just de Bar de roda en Barcelona pero podemos viajar a otros lugares también, en un sendero muy extraño que nos lleva a un territorio que se llama el Mediterráneo, que podemos llamar como Mediterráneo, y que con sus formas, sus prácticas y sus maneras de hacer, nos acerca hoy a un lugar impreciso también, un lugar impreciso, pero con invitados muy concretos. Nada, qué bonito esta aula, ¿cierto, Xavi? Pues sí, vamos aprendiendo poquito a poco sobre la marcha esta es la tercera tabla de las que de las muchas que nos gustaría poder hacer y es un lujo para nosotros recibir aquí con nosotros eh, no solo al público El numeroso público numeroso y sí, no eh, caben en la mesa y eh, con muchas ganas de participar ya me lo estaban diciendo antes con muchas ganas de participar sí eh. Bueno, ese lujo, además de, de recibir a este público, es eh, la posibilidad de tener juntos alrededor de una mesa a dos amigos, a dos uh, personas muy importantes para, para mí, y creo que, que tienen mucho que, que compartir, como son uh, Abu Ali y, y Tony Cots. Uh, buenas tardes, bienvenidos. <ríe> eh, bueno, yo... Quería simplemente situar el, el marco de esta, de esta taula, que para Giser, pues es un lugar abierto, como lo es una taula, que se puede utilizar de muchas maneras y para muchas cosas, y que para nosotros es un, una metáfora de, de un espacio de, de encuentro, ¿eh? un espacio de encuentro que nos permite uh, recibir, invitar, uh, poner todo lo que nos gustaría, reflexiones... Uh, y otras cosas eh, abiertas a, a todo aquel que se quiera acercar eh, no sé yo quizá me gustaría que, que se presentaran lo, los invitados y paso la palabra a Tony Tony Cots en primer lugar bueno soy Tony Cots <ríe> <ríe> soy de aquí Barcelona y cómo diría uh... Desde hace mucho me, me relaciono con la cultura en un sentido amplio y en un sentido más como enfocado, pues sí, mi vida ha pasado mucho por las artes escénicas en todos los sentidos, como actor, escritor, dramaturgo, ahora dirigiendo, pero no me gusta la palabra dirigir, sino más bien relacionarme con materiales que se van proponiendo. Y, y bueno, mi periplo me ha llevado a bastantes países y por circunstancias muchas veces quizá no tan, quizá no tanto porque yo quisiera, sino porque la vida te conduce y, y ahí vas como abriendo posibilidades y puertas. Pues sí, si casi 22 años fuera de este país. Y bueno, adoptándome y adaptándome y siendo adoptado también, la verdad en muchos lugares. Entonces, últimamente, pues no sé, hay algo que ha ido pasando a partir de hace ya unos años con el Mediterráneo y me he ido sumergiendo allí. Y ya está. Ahora lo veremos con más detalle. Gracias. Hola. Uh, bueno, soy Tony Serra, Abu Ali. Bueno, los nombres siempre te los dan los otros. Quiero decir que tampoco tiene mucha... Abu Ali es por mi hijo Ali. Y, y Tony bueno, pues mis padres, ¿no? Y uh, hay algún otro más, pero bueno. Entonces, bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí y ha sido muy bonita la presentación, tanto la música como la presentación violeta, ¿no? Me ha encantado, ¿no? muy, muy, muy bonita. Es, pero es la, los materiales que vosotros trajisteis. Sí, ¿Os recordáis? Pero, pero la, la, mezcla, la mezcla es tuya. La mezcla es tuya, está muy bien, está muy bien, la verdad. Eh, la música es de Leua de Sirat. A, a, a Tony Kotz que me diga que… cómo se llama el grupo, ¿te acuerdas? Anuar, Anuar. Anuar Braham, tunecina. Sí. Vale. Qué bien. Y, y bueno, pues esto. Um, yo, yo normalmente hago, hago vídeos, digamos, es mi, como mi base de, de así, de, de moverme, ¿no? Que entiendo. Como más muy, muy relacionado con el mundo de las visiones y de los sueños, ¿no? más que no como un género artístico, sino como una forma de, de, de guiarme ¿no? en un mundo que, que ya sabéis que a veces es como un poco tumultuoso y difícil, lleno de nieblas, entonces estas visiones ¿no? en forma de vídeos me ayudan. ¿no? Y, y claro, de visión en visión, pues entonces también nace hace ya 25 años un, un proyecto que es OFNI, que es el Observatorio de Vídeo No Identificado que lleva ya pues esto, 25 años y, y ahora justo hemos, hemos hecho uno, ¿no? que se llama El Camino al Retorno, sobre el mundo intermedio, la, la muerte física, las muertes, las muertes del ego. También eh, escribo algunas cositas y, y, bueno, y vivo entre, también vivo un tiempo fuera de España, cuando tenía hace 20 años y ahora desde hace también... No, más de 20 años vivía, viví dos años fuera y ahora, en el, desde hace unos 20 años, vivo más en Marruecos que aquí, digamos. Pero muy visitando también, claro, este, el pasaporte español. Pues bienvenidos, gracias por la presentación. Sí. Um, y bueno, yo creo que sería interesante pues lanzar alguna primera reflexión o una, una cuestión que, que nos pueda dar pistas o, o situar, y eh, conociéndoos desde hace más o menos tiempo, en, en el, en el tiempo a los dos, ¿no? como yo os conozco, eh, quería plantearos una, una de las cuestiones, ¿no? que es, eh, ya que estáis trabajando de alguna manera o de otra en la región y sobre la región eh, de, desde diferentes niveles, ¿no? ya sea a través de la creación o a través de, de la gestión también de, de iniciativas eh, vinculadas al arte, a la cultura… Uh, cual, ¿qué papel creéis vosotros que, que juega ¿no? la, esta parte uh, creativa, ¿no? artística y cultural para, para transformar uh, de forma local las la, la, la realidades sociales? ¿no? ¿Creéis que desde vuestras perspectivas ¿no? de, de experiencia de, de, de trayectoria veis que es un, un factor realmente que, que puede cambiar uh, los contextos? Así pensándolo Uh, en un ejemplo más, más claro, pues no sé, Tony Cots, que has estado gestionando durante tres años el South Med si vi, ¿no? y filtrando proyectos e iniciativas. ¿cómo, ¿Cómo evaluarías ahora que estáis a punto de cerrar vuestra edición? Bueno, yo me gustaría irme para otro lado porque el South Med es público y se puede ver en varios lugares. Pero si todo empieza porque en algún momento me encontré con un grupo de teatro que se llama zukak en Beirut, Líbano. En el 2007, y a partir de aquí nace una relación de afecto y de amistad muy fuerte. Y lo que me sorprende es, viniendo los dos de, de un mismo ámbito como es el teatro, yo también vengo del teatro, encontrar otra gente que le daba la vuelta a la idea del formal del teatro como lugar solamente de representación y utilizarlo como una herramienta, y no solamente como herramienta, sino como una vía para abrir. Otras maneras de dialogar con la comunidad local, con gente que esté en ciertas circunstancias. En aquel momento estamos hablando de... 2006 fue el bombardeo de, del Líbano y de, por Israel. Estamos hablando de ciertos momentos bastante complejos que siguen siéndolo, por otro lado. Y entonces, para mí, ver a esta gente que en aquel momento, está, claro, son ya 10 años, con sus pocos años trabajando de una manera colectiva, muy, con una idea muy clara de que era romper con varias cuestiones de cómo hacer como la mayoría de la gente hacía, buscando eh, el salir del país, buscar otro, otros lugares en Europa, proponerse, sino quedarse allá y de alguna manera, alguna manera poner en cuestión lo que fue la guerra civil en Líbano, situando otras preguntas en su propia generación. Pues bueno, esto me ha llevado siempre a reflexionar en qué manera, pues sí, Cierto, digamos prácticas culturales, artísticas, pueden abrir otras vías, otras puertas de diálogo y sobre todo hacer entender que personas comprometidas con lo que están haciendo también no pasan solamente por lo formal, sino por la manera como inciden en su propia vida y la vida de los demás, aquello que están haciendo. ¿no? Y bueno, aquí me llevo al South Med, sí, el South Med pues, es una cuestión que para mí es, entre comillas, de gestión profesional, Profesional sentido porque también tengo otras capacidades que me permitan hacer este trabajo, entre las cosas también, cuestiones muy administrativas, pero sí que me he encontrado con personas de frente en todos los países del norte del Mediterráneo, o del norte, perdón, del norte de, de, de África, en este caso, o del sur del Mediterráneo, como queríamos llamarlo, eh, que están buscando estas vías. Claro que. Las cuestiones son siempre hasta dónde uno con este tipo de trabajo busca lo formal y por lo tanto solamente busca que esto se transforme en algo que pueda tener una relevancia casi diría instantánea o gente que incide en vías que son trazos de vida. ¿no? Y es ahí donde yo, yo creo que hay, hay cuestiones que cultura puede hacer de otra manera. ¿no? Al menos eso es lo que yo me he ido encontrando. Eh, realmente bueno mi, mi experiencia en cuanto a gestión y digamos intercambio de proyectos culturales entre riberas del, del Mediterráneo es muy, muy pequeño prácticamente, prácticamente nulo no diríamos con el quizás solo proyecto que, que hicimos así autónomo para el Macba de Rúa no de Visiones sería con, con Germán Bachirón, ¿no? que, que está aquí no Podría ser una, la, casi la única excepción, ¿no? En general eh, he sentido una cierta alergia, ¿no? O sea, con dos cosas, ¿no? Un, un respeto muy enorme a los proyectos que, que existen porque es muy difícil y tiene una, un factor de, de necesidad muy grande, ¿no? También. Y a la vez una cierta alergia, sobre todo todo aquello que pasa por instituciones, digamos, o por ejemplo institutos, ¿no? Instituto de Cervantes, Instituto Alemán, Goethe-Institut, franceses, donde me han parecido la creación en estos países de pequeños guetos elitistas. ¿no? Y a pesar de la ilusión, por ejemplo, de poder enseñar mis trabajos o ayudar a enseñar algunos otros trabajos, no me he sentido cómodo. ¿no? Es una cuestión casi personal. ¿no? Y también me he dado cuenta de que por esta vía normalmente tendemos a contactar desde Europa. Con reflejos de Europa en estos países más que con estos países realmente, no. Claro, aquí entramos ya para un tema muy, muy concreto, ¿no? El tema intercambio cultural. La primera cuestión que tenemos que plantearnos es qué es lo que es cultura, porque Europa exporta una noción de cultura, ¿eh? una noción de cultura separada de la vida, separada del trabajo, separada muchas veces de la comunidad, y esto es muy grave. ¿No? digamos, eh, muy grave y a la vez muy normal, porque también es nuestra situación, es nuestra historia, ¿no? esta especie de concepción del de mundo como un escenario a la italiana, ¿no? como una cosa esc escénica. ¿no? Pero claro, en, si vamos a un intercambio, si se va a un intercambio realmente cultural, lo primero que tiene que entrar en, en cuestión es las nociones de, de cultura. ¿no? Eh, y, y darnos cuenta de que muchas veces en otras culturas, en otras sociedades, lo que nosotros llamamos cultura, Uh, no, tiene un, no tiene un reflejo más que en el, en el reflejo que puede provocar pues, la expansión paracolonial de, de, primer, de lo que se llama el primer mundo. ¿no? Mientras que lo que no consideramos cultura, es decir, todo el mundo de, la, de lo cotidiano, de la, de la música tradicional, de, las, uh, de los rituales, etc., que es donde realmente existe con fuerza la cultura, ya es absolutamente considerada, no considerada o, o considerar como folclore, ¿no? es, es en folclore, ¿no? Sí. Sí. No es arte, ¿no? Entonces esto es muy grave porque yo creo que en cualquier intercambio tiene que haber la capacidad y el valor de admitir la completa transformación. Es decir, cuando se encuentran hidrógeno y oxígeno, no es que se repartan en el mundo, es que crean un tercer elemento, ¿no? Que es agua. Entonces, ¿quién está dispuesto a dejar de ser oxígeno? y, dejar ese hidrógeno y pasar Bueno, a los... pero hay, hay elementos donde la gente dentro de esto que estás diciendo está buscando este oxígeno como si fuera agua de manantial que la cual beber. Lo que pasa es que también hay muchos lugares donde esto es invisible o no se puede de alguna manera permear. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un proyecto en el cual hemos estado trabajando y en el cual también la han recibido un mínimo de fondos, pero en los cuales la persona que lleva a cabo una, un trabajo con mujeres, y es ella de Palestina, en, muy cerca del norte de Palestina, está trabajando de la manera de recuperar ciertos cantos que se hacían en el momento de la siembra, y donde también hay una parte de esto que está siendo completamente borrado del mapa, precisamente por lo que es también la ocupación del territorio palestino por parte de, de Israel, y lo que ella pretende es que est estas voces no se pierdan y que por lo tanto también… Incluso después de la idea era recuperarlo, y lo han recuperado y luego formar un grupo de mujeres jóvenes que puedan volver a cantar estos cantos, pero ya de una manera más pública a través de volver a transmitir esto que forma parte, digamos, de una memoria. Yo creo que esto ahí es donde hay posibilidades siempre de abrir diálogo sin que esto se convierta en algo completamente cerrado y formal, como aquí entendemos en Europa, que esto después es como ¡ay qué bonito! Vamos a hacer una gira o cómo exportarlo, o vamos a un festival sino que se vuelve parte, digamos, de la comunidad, ¿no?, y hasta dónde llegue, llegará. Y yo he encontrado, a través del trabajo que hemos hecho, que ha habido mucha gente que ha tomado fuerza para volverse a plantear qué está, cómo hacer para que lo que están haciendo al menos se pueda transmitir, ¿no?, de alguna manera. Si se llama cultura, lo que yo encuentro es que hay muchas veces esta necesidad de poder expresar, hacer posible que algo se pueda comunicar más allá de lo que puede ser el momento de un diálogo, pues no sé cómo podemos estar aquí, sino... Y no sé, yo creo que... Y estoy de acuerdo, ¿eh?, que todo esto... Y a mí lo que me ha interesado más es... Y perdón la interrupción. Ha sido sobre todo esta manera de abrir posibilidades de trabajar sur-sur. donde Lo que tú dices es... Lo que se hace es abrir unos, unos fondos que en principio, es verdad, detrás de esto hay una Unión Europea que también piensa de otra manera cómo recuperar todo esto, pero bueno, tampoco lo saben hacer. La verdad es que no. Y me lo he encontrado también muy claro. Y por otro lado, es hacer que esto no se termine solamente con que hay unos fondos y que esto sirve para subvencionar, entre comillas, sino para que esto también sea un elemento que permita a la gente empezar otra vez a trabajar elementos que les pueden interesar. Y no sé, a mí lo que me siempre me pregunto, y, claro, ¿hasta dónde llegas? No? Y para mí lo más lo más básico ha sido nunca quedarse solamente en decir cultura, sí, cultura aquí y lo resto allá, ¿no? Sino cultura, bueno, pero es parte de algo más que forma parte de la comunidad o de la sociedad o que podemos identificar de otra manera, ¿no? Bueno, no sé, esto es como... No creo realmente que sean cosas como que se, que se resten, ¿no? Quiero decir que no es una que, que lo, que lo que tú ahora comentas no creo que arreste el otro? creo que es algo que, que ah, No, sea... no, al contrario, no, no, claro. al contrario, no, no, yo estoy de acuerdo Entonces, que… pienso que, o sea, por ejemplo, el, el propio hecho de que, o sea, las relaciones, digamos, que se están dando ¿no? en, en, entre países del norte y del sur, son, llevan muchos siglos, ¿no? digamos, mm. uh, el, creo que queda muy matizada también por todo el periodo colonial el 18, sí. 19, principios del 18-19 y principios del 20, ¿no? Pero bueno, la realidad es la realidad, quiere decir que ha habido transformaciones muy grandes en todos esos países. Entonces ha habido gente que ha empezado a pensar en cultura en unos términos parecidos a los nuestros, es decir, separados, separados bastante de la vida. ¿no? Y entonces esta gente existe sí. y, y, y es verdad que tiene muchos problemas para poder, digamos, eh, no solo comunicarse hacia afuera, sino muchas veces encajarse en su propio país. ¿no? Entonces creo que este intercambio aquí tiene un sentido y es muy bueno, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que cuando se plantea un intercambio cultural y esto no lo digo por proyectos como los vuestros, ¿eh? de nuevo soy muy claro, son mm -hmm. proyectos que tengo mucho respeto, hay otros son los que no tengo tanto respeto. No, no, eso está que entender. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no. Vamos a... es, los míos. Nombre, nombres y apellidos. Música no. de... en, en, eh, eh, por ejemplo, eh, una mentalidad que hace lo siguiente, ¿no? Que hace que cuando haya una idea de hacer, crear un intercambio se invita pues, a un profesor, yo qué sé, de eh, semiótica comparada de la Universidad de Dakar o de, ¿me entiendes? O de eh, prácticas artísticas de no sé qué, eh, de, del Cairo, para decir algo, ¿no? y, etcétera, etcétera. ¿no? Pero se ignora a todo el sur que está aquí. O sea, en nuestras ciudades hay muchísimo saber que ya ha llegado, pero muchísimo es ignorado completamente. O sea, es un saber que además ha logrado cruzar unas barreras increíbles, que está enraizado popularmente, que entiende la cultura relacionada con la curación, la música relacionada con, con la curación, eh, que está ligado, a, que, no, que no está separado. Y están en nuestras ciudades, han llegado y han pasado además muchos dolores para poder llegar. Y están completamente ignorados. Esta era un poco la función de Arroa con Germán. Precisamente era esta, al ¿no? decir, oye, como estamos hablando siempre de un doctor en no sé qué, de no sé dónde, un pintor, un uh, artista mediático LGTB, etcétera de no sé dónde, y estamos ignorando la realidad que está en, nuestro, en nuestras ciudades. Pero esta es la realidad aquí también. Claro, y claro. es algo que también yo, por ejemplo, no me interesa. Es decir, no me interesa la realidad de la gente que entiende cultura solamente como algo que está separado de la comunidad. Y aquí está pasando en cada momento desde el CCCB hasta el MACBA, hasta donde queramos, vamos a ponerles nombres, ¿no? Y normalmente lo pequeño se revela en sí mismo solamente en pequeños contextos en los cuales es verdad, se acerca de otra manera la gente a escuchar y a participar. Entonces, la cuestión es ver donde en el sur, por ejemplo, del Mediterráneo, cuando trabajas sur-sur, te encuentras también con gente que está buscando, no este referente europeo, sino están buscando otros referentes, y eso es lo que yo creo que es muy válido. Y entonces a mí me encantaría que estos puentes que se están trazando fueran reales y no solamente el del sur que busca llegar a Europa porque también es el único referente que uno tiene allá para poder entender como, bueno, como, como artista o como ni siquiera artista, sino como alguien que quiere vivir de una profesión que le interesa seguir desarrollando, ya puede ser historiador o arqueólogo. Y me he dado cuenta que ha pasado al revés, yo me he encontrado gente que estaba formada en Francia o en otros lugares europeos que son del sur y que se han devuelto al sur, que, se, que empiezan a volver y que se empiezan a implicar. Y yo lo veo así. Es decir, me, me ha sorprendido porque es otra generación la que está ahora abriendo. Gente que tiene veintipocos, no llegan a treinta y están buscando otra manera que Europa no, no es el referente. Esto, bueno, hay un cambio, yo creo. Bueno, podría haber un cambio. ¿Cuál es el referente? ¿Sus propios países? Sus propios países, gente claro. que está allá, su propia comunidad... Que abren espacios diferentes donde la gente se relaciona de otra manera que a mí me ha sorprendido porque también me han dado a mí otras maneras de entenderme en lo que estoy haciendo y me ha interesado sí bueno, no me ha interesado bueno, me he sentido comprometido también sí, bueno, no sé claro, yo lo que siento, o sea, lo que me resuena un poco es que es como una cuestión entre buscar en algo que es podría ser ajeno, o sea que tenemos que cruzar el Mediterráneo como para encontrarlo sin esa idea de de, de excavar un poco ¿no? que es como la relación que puede tener Europa a veces con, con lo otro, el otro que es como lo que recojo de Abu Ali y recojo como lo que dices eh, Tony como de, de la necesidad también de la cultura como espacios de, de donde beber en lugares donde es como más eh, digamos, han sido cercenados de alguna manera donde hay que volver a construir y hay que volver a rehacer un poco. A mí me resuena mucho también lo que dices sobre cómo, cómo encontrar esos saberes metropolitanos o saberes tradicionales de, en la ciudad, ¿no?, a través de la migración o de las inmigraciones. Entonces tengo un apunte sonoro a ver si me dicen de dónde, de dónde es. Hay premios, si sabemos. no? no, no, poco, no pero salto... Ah, prop, no, no, llega... Yes, no, no, marroquí no, sí, sí, parece no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí no, dónde es ah. Ah, el... ¿El premio. Pero yo creo que sí que puede haber personas que quieran intervenir de otra manera que solamente recogiendo un premio. Yo quería decir, quería decir una cosa, por sí, sí. Eso, también, sí. para que nos demos cuenta un poco de lo que significa también esto. Eh, el otro día estábamos en, precisamente en el espacio de, de OVNI, que estaba, y estaba con uh, un amigo, con Mortal Afal, que es de, de Senegal, ¿no? y estábamos mirando el espacio vacío ¿no? antes, porque él nos estaba también como ayudando, ¿no? y estábamos los dos encallados mirando el espacio con las alfombras, los cojines, una especie de espacio muy, muy abierto así, estás mirando y me, me dice, está, está bonito, ¿no? Y digo, sí, sí, estaba vacío. ¿eh? Digo, sí, sí. Y dice, digo, sería bonito aquí que hicieseis algo, porque él es de una comunidad que son los Baifal, ¿no? Dice, oh, sí, sí, sería precioso, sería muy bonito. Dice, pero, claro, digo, difícil, ¿no? Dice, sí. Digo, dice, eh, claro, no puedo decir que es religioso, ¿no? que el encuentro haces un cuento religioso, y digo, no, no, religioso no. Me dice, mejor que diga cultural, ¿no? Digo, sí, cultural, cultural. Digo, religioso no, ¿no? No, no, religioso, cultural, sí, sí, cultural, sí. Esto implica algo muy grande, ¿no? Es decir, él entendía, porque lo había probado, que no iba a obtener nunca la, la obtención de un espacio, ¿eh? que dice un espacio físico, dice un espacio incluso de los que estamos creando, simplemente porque lo que hacía, no corresponde a lo que nosotros entendemos por la etiqueta, así bastante estrecha a veces, de cultura, y que en cambio, eh, eh, si lograba ponerlo como cultura, eh, sería si era religioso quedaba absolutamente fuera, pero es que ellos no tienen esta separación. No hay esta separación, ¿no? Nos puede gustar o no puede gustar, pero no, no existe, ¿no? Entonces, aquí hay un marco muy grande, ¿eh? igualmente podríamos decir, en vez de religioso, otro, otro aspecto de la vida, ¿no? Sí, es como lo que decían, eh, ¿cómo se decía? Eh, se llama este filósofo rumano, Mircea de lo sagrado y lo profano, ¿no? Como uh -huh. esa diferencia entre lo sagrado y lo profano eh, está muy marcada en, eh, en Occidente, ¿no? Y el paso de lo sagrado y lo profano casi que son los espacios, ¿no? Entonces, como que lo, los museos podrían ser nuestros espacios un poco sa sagrados y cuando entendemos que eh, hay otros espacios que son sagrados todavía, o que donde, donde eso se mezcla o se confunde, como que hay una especie claro. como de, de desentendimiento y tiene que ver con lo Claro, pues yo creo que aquí cultura. es muy importante, o sea, realmente escuchar, ¿no? Escuchar, no proyectar, porque proyectamos con mucha facilidad en las normas que ya ponemos, en las bases de los proyectos que abrimos a otros países, ¿no? Que se entienden ya de entrada como países desfavorecidos, ¿no? Entonces nosotros abrimos, ¿no? Y ofrecemos una serie de posibilidades ¿no? que tener muy en cuenta en, todo, en la forma en que lo hacemos, en todas las bases, porque si no, estamos ya, ya marcando el juego de una forma muy fuerte. ¿no? Y, y claro, a ver, o sea, no, no, no, no, no podemos olvidar unos cuantos siglos de la historia de Europa, ni podemos olvidar la cantidad de alambradas y muertes que hay en, en el Mediterráneo, que son, son como, como tan bonitos. O sea, el Mediterráneo había sido una plaza, había sido un ágora, pero es un muro. Entonces, parece como que la cultura es la buena y es la que salta esto con una enorme facilidad y crea puentes y tal. Bueno, sí, a veces, pero también trabaja en la parte de crear muros o también trabaja en la parte colonial. La cultura forma parte de la colonización de otros espacios. No podemos creer que es como, ay, qué, buen, qué bonita y tal, ¿no? Es, forma, forma parte y es lamentable, pero es así. Ocupa, igual que el turismo, ¿no? Allá donde no puede llegar el ejército para transformar una zona llega el turismo y lo transforma radicalmente, porque transforma las relaciones económicas. Las transforma de base, destruye la, los tejidos. El, el artesano que existe se acaba convirtiendo en una especie de, de aparador, de un, falso, un, un falso artesano. Porque ya el que le viene a comprar no es el, su vecino, sino es un señor que viene, tiene mucha prisa y, y se va. Y si las zandarias se le estropean al cabo de una semana, no le van a venir a reclamar. Y con la cultura pasa algo parecido también entonces esto tenemos que tenerlo porque y yo es una cosa que me sorprende porque nunca, nunca se habla nunca se habla de, del peligro en que, que caemos en eso no quiere decir que esta sea la voluntad de los proyectos que hacemos no por favor no pero a veces puede ser parte de nuestra inconsciencia y a veces no a veces tenemos conciencia y logramos crear puentes no y, y, y es muy importante pero el otro tiene que estar allí no porque si no Um, yo quisiera volver a esto de espacio cultural y estas cosas? <coughs> a ver, para mí hay una diferencia muy diferente, hay una diferencia importante entre el espacio y el lugar. El lugar que habitamos es el lugar que también, de alguna manera, transcurrimos nuestra vida o nuestra cotidianidad. Y, y a mí esta cuestión del espacio, como espacio cultural, me lleva a una abstracción siempre de lo que es en realidad lo que me rodea, cómo yo me relaciono, en qué manera es ese contexto en el que vivo. Y el espacio es algo que empieza a abrir una especie de lugar en el cual todos podríamos, de alguna manera, entre comillas, pasar, convivir, habitar, pero que no tomamos, no formamos parte de él a nivel, nos podemos apropiar, pero no formamos parte, es decir, es que todo es válido. Es un poco como que decías tú del turismo, ¿no? Llega a un lugar, pa, pa, pa… Pero es que el problema no es tanto esto solamente, sino es cómo en realidad hay gente que también en diferentes partes, a través de proyectos, entre comillas, culturales, porque no son proyectos, sino que ya empiezan a formar parte de un trabajo que hacen y que desarrollan, están buscando también comprometerse con cuestiones básicas como qué hace el turismo, en qué manera llega, cómo hay una gentrificación también de ciudades, y es verdad, en cada lugar, de, de, en todo el norte de África, pero también en todo el sur de la costa, de Europa y así va a ser y se sigue extendiendo, es un fenómeno global, sí, con esto no estoy diciendo ¡ay! no se puede hacer nada, sí, hay mucha gente haciendo un trabajo constantemente en lugares muy diferentes y se si adopta una forma cultural, bueno, esos son los nombres que ponemos, pero yo creo que hay gente que se compromete más allá de lo cultural y que lo toman como un momento de decir bueno, estamos aquí, estamos trabajando, estamos buscando, di no diálogo, sino entrar en contacto con comunidades, con personas que están ahí comprometidas y salvar al menos lugares donde nosotros nos reconocemos como propios. Estos lugares que yo habito y con, a través de lo que yo habito hay una memoria y no un espacio solamente de encuentro. Esto para mí es muy diferente. Lo espacial... Y los lugares que son de los cuales formamos parte. Por ejemplo, cuales por, ejemplo, por ejemplo, esos espacios que habitamos, es para entender. Para ¿eh? Bueno, por ejemplo, un barrio determinado en el cual tú estás viviendo y tienes ganas de seguir manteniendo una unas dinámicas a la manera como te relacionas con, tu, con la gente que te lleva... ¿sí? Y, bueno, donde pueden pasar personas también que pueden ser inmigrantes o que están allá y cómo esta gente también forma parte de esto. Y esto suma, va sumando, en lugar de restando, que es lo que pasa con cada vez más con la, esta, este sentido de la globalización. Cada vez nos resta más, nos expulsa, nos lleva afuera. ¿no? No, es muy interesante estoy un poco también, como creo que como el público, pues escuchando y, y aprendiendo ¿no? también. Y, y creo que bueno, vosotros ya lleváis como una larga trayectoria en, en, y, y Quizás podéis también apuntar algunas posibles herramientas, algunas posibles acciones que podríamos uh, implementar para saltar esta barrera, no solo física, uh, que son las fronteras y, y que, nos, uh, uh, que, bueno, que, que están separando las, a la gente en, en el Mediterráneo, pero sino también internamente en las ciudades, ¿no? como decía Abueli, ¿no? de, de, el desconocimiento de, de, del otro, que al final no es otro, sino que es alguien que comparte eh, lugar y, y que puede compartir muchísimo. Bueno, en nuestras ciudades para mí sería esto, empezar a dar espacios y a, a luchar porque estas comunidades tengan espacios como ellos desean tenerlos y como ellos entiendan lo que es su ámbito digamos, de, de creación o de expresión o lo que sea, ¿no? más allá de los nombres. ¿no? Esto es muy importante empezar a escuchar todo, todo este saber que existe y crear espacios para que pueda existir a través de las radios, a través de, de, de los encuentros, ¿no? empezar a aprender. Es que es un, un problema de aprender, porque realmente eh, yo aquí solo puedo poner mi experiencia personal, mi experiencia directa. Es decir, un momento en que empiezas a, con una serie de conceptos y vi, vas viendo que en el intercambio se van deshaciendo y van variando completamente. Hay una mutación completa. O sea, en mi caso, realmente, o sea, mi, la única forma personal, eh, mis, mis limitaciones, es, es, es, es realmente de venir otra cosa de lo que, del punto de partida. ¿no? O sea, realmente es un proceso de, de transformación, ¿no? porque de transformación, pero una transformación que de hecho no es exótica, porque yo creo que no tiene nada que ver con lo exótico, porque de hecho es, yo creo que es la nuestra propia cultura la que se va volviendo exótica respecto a sí misma, ¿no? porque su variación y su estado de reset, casi con tan, constante en este upgrade, update y todo esto, ¿no? solo con estas palabras, ya se ha dicho todo, eh, bo, borra sus propias raíces. Entonces muchas veces es que es increíble, estás en estos contactos, entonces, con otras culturas recuperamos no, no lo extraño, sino lo, lo familiar olvidado. ¿Mm? Y esto es muy importante. Este, este, el, el, el, los, en el, el, el, el encuentro con los supuestos otros, somos nosotros, que nos, nos reencontramos. ¿no? Y esto, es, y esto es, es, es, es muy básico, muy bonito. Esto por lo que respecta a nuestras ciudades y respecto afuera, bueno, claro, evitar, digamos, el turismo cultural. ¿no? no me refiero al turismo de ir a ver los monumentos, sino al turismo del artista cultural. ¿no? Que ahora una semana aquí, ahora dos semanas allá, ahora me voy al Bienal de Nigeria, ahora voy aquí. Que más o menos todos lo habremos hecho de una forma u otra. ¿eh? Y que tiene algunos elementos interesantes, pero también tiene elementos de, de, de, de prolongación de fronteras de una forma u otra. Porque si no hay una transformación, si no hay una abertura humana, ¿eh? yo estoy hablando a nivel humano, a nivel anímico muy importante... Con nosotros viaja una frontera y la alargamos hasta allá, ahora, la frontera, hasta la frontera, ahora ya está en el centro de la frontera. y ha pasado, por ejemplo, en Marrakech, la frontera ya ha pasado, la plaza ya, ya no es, la plaza ya está a este lado de la frontera. ¿No? Claro, que se va creando realidades que no se puede ser esencialista, que las realidades están en constante movimiento y que hay que dialogar no con las esencias, sino con lo que ocurre. Sí, esto también claro Y aquí ya tenéis un papel muy importante, ¿no? la gente que estáis trabajando en esto. Pero yo creo que lo olvidar lo otro es muy grave. Porque nuestra cultura está en un callejón sin salida. Está cortada de la sociedad. Está cortada de la, de, de, de, de, de la gente. Está cortada de la curación. Está cortada de, de, de, de muchas cosas. ¿no? Y, y, y el pensamiento crítico también ha ido a parar en un callejón sin salida muchas veces. ¿Qué sí. sucede? Estamos necesitados. Es que, es que somos nosotros los que estamos necesitados. Entonces, olvidando esto... Somos nosotros los que nos olvidamos, somos nosotros los que caemos en un olvido profundo ¿Mm? y, y, y a la que nos descuidamos propagamos este olvido y lo proponemos a los demás como progreso. ¿no? Es delicado ¿no? y, y a la vez es muy bonito, ¿no? y por eso tengo mucho respeto, porque es que es muy delicado todos todo los trabajos que se hacen, ¿no? pero yo, yo tendría en cuenta esto. ¿no? Bueno, yo quisiera hablar de una cuestión de empoderamiento. Yo creo que está muy bien, tony lo que estás diciendo, pero no hay que olvidar que también hay gente que vive en estos lugares, que podrían ser… porque para mí esto de los espacios, ya lo he dicho, un espacio es un lugar de tránsito que puede estar muy bien y se puede definir de muchas maneras, pero el lugar donde uno habita es el lugar donde a veces no es que se hace invisible, sino que es donde siempre hay el momento de apartarlo, como que sí, es interesante, pero… Vamos a hacer algo más, ¿no? Esto es la visión siempre de, hay que llevar una cuestión económica, tiene que tener otro tipo de valores, tiene que también tener otro tipo de visibilidad, etc. Entonces, ¿cómo hacer que una, un cierto modo de que la gente pueda empoderarse de lo que es propio, propio, de verdad, y de que lo lleve, así como aquí la gente va y lleva su frontera hacia allá, como allá también la gente puede tener este empoderamiento de lo propio, de lo propio y sentirse que con esto también puede... O sea, a mí lo que me ha extrañado es que encontré gente de verdad. Allá trabajando con otro tipo, digamos, de manera de entender su propio contexto, su propia realidad, y trabajando desde otro lugar, completamente horizontal también. Y lo demás, ah, ok, hay un pequeño subsidio aquí, un pequeño allá, lo uso, pero lo uso para mis fines. Y esto a mí me interesa, bueno, no es que me ha interesado, es que creo que hay algo allá que está cambiando y que para mí es interesante porque también están diciendo hasta aquí hemos llegado, porque también es verdad que luego… Lo hemos visto con todo lo que hemos hablado de las revoluciones árabes y todo esto, Egipto va para atrás, bueno, y todo lo que se ve y cómo todo esto se pacta también con los poderes fácticos o no tan fácticos, tipo financieros, etcétera, de, de, de occidentales, pero hay gente que está trabajando también a pie de calle y esto lo he podido comprobar y están allá y quizá no pueden abrir un espacio, pero sí que están comunicando, dialogando de otra manera y que a veces uno dice cómo lo, cómo lo hacen, ¿no? Pues desde, pues, pues a veces por mímesis, a veces por copia, y luego pap, pap, van abriendo puertas. Y esto, para mí, en lugar de callarse y aguantar el... Porque también están pasando cosas graves, muy grave pues... No, no, esto es, esto, esto es muy bonito y es básico. Sí. entonces yo digo cómo hacer para no. empoderar, y bueno... Hombre, una cosa, por ejemplo, el que pones el caso de Egipto. Egipto es un país que ha tenido o sea, una historia reciente muy grave, ¿no? Sí, pero yo no veo el reflejo de esta gravedad en, digamos, se sigue trabajando con Egipto desde el nivel financiero que dices, pero también desde el nivel cultural, a veces como si no hubiese pasado nada. En Egipto ha habido un, un golpe tan brutal como podía, pudo haber contra Allende en, en contra Allende, sí, no, ¿no? estoy de acuerdo. O sea, cantidad, o sea muerto, cantidad de muertos, cantidad de gente en las cárceles, violaciones de, de, de niños, de mujeres en las cárceles, en las comisarías. O sea, una matanza en la plaza de, ¿no? de la Gemal Rabia. Se calcula entre 1.800 y 3.000 personas. Y, y sigue habiendo un intercambio y financiero. Siguen visitándolos hasta el Rey de España, creo que estuvo. Siguen estando todos los políticos. No preguntan nadie por la gente en la cárcel. Siguen yendo también proyectos culturales. Siguen yendo hasta artistas. Y, y que lo encuentro bien, ¿no? Pero y no se habla de esto. Tú imagínate que esto en la época del de, de franquismo más duro, tenemos una serie, una serie de gente viniendo de Suecia, que venían, ¿no? Pero yo creo que los suecos incluso tenían una actitud diferente cuando vinieron en la época de Franco aquí, ¿no? Vino Foucault también aquí, ¿no? Y su actitud fue muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Ah, ¿sabes qué pasa? Que ellos son religiosos. Cagastis. Lo que decía mortala... Este amigo mío senegalés dice, no, no se puede decir religioso se tiene que decir cultural, digo, sí, tala, di cultural, mejor. Aparte de religión, ¿no crees que hay también una, una, una relación con el poder? O sea, claro, esta claro. historia de economía, ¿no? Porque claro, hay claro. una cultura, la de aquí, que va ligadísima al, al producto, a esta historia de vender. Si no hay nada que vender, mal vamos. Y ahí quizá hay... Un, Pienso yo, es ¿eh? mi opinión, entre una, una cultura que me estáis planteando, en, que yo desconozco, por ejemplo, ¿eh? África, desconozco completamente, pero esta historia de cultura como vida o la cultura como producto, como manera de exportar una serie de. Sí, sí, esto, esto hay, está en la base. Hay, hay, hay una historia de poder 100%. y hay una historia económica, ¿no? que la otra no, la otra es una expresión de una manera de ser ya sea además si además es religiosa uh -huh. o hay una, una parte religiosa que además se contrapone a la, a la, a la del occidente mal vamos uh -huh. eh, sí sí no, no, no. agradezco a Jordi su intervención porque eh, nos quedan diez minutos sí hemos hablado bastante sin saberlo Pronto, ¿eh? Bueno, hemos empezado ahora. Muchas gracias. Bueno, sí, pero vamos a abrir un, queremos, una oportunidad. Eh, queremos empezar a abrir, sí, a calentar esas voces, eh, perdona, a, a escuchar esas voces. Si a alguien le resuena algo que haya agarrado una idea y... German. Bueno, yo quizás simplemente un par de comentarios a raíz de todo lo que se ha expuesto, ¿no? Yo, por supuesto, comparto todo lo que ha, ha comentado Tony Abu. Eh, sobre todo, quizás, en, el, en ese tema, ¿no? De que el circuito del arte y de la cultura contemporánea lo que hace hoy en día es legitimar ciertos discursos y al mismo tiempo denegar otros saberes. Y la paradoja eh, más grande es que hace todo esto eh, dentro de lo que llama el discurso del otro, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, el discurso del otro, ¿quién es el otro? ¿Y quién selecciona el otro? ¿Quién define el otro? El otro termina siendo lo que comentaba Tony, el profesor de Dakar o el profesor del Cairo, que en cierta manera replica los saberes construidos desde Occidente. ¿no? Entonces, eso también es un tema. Y luego... Lo que comentabas tú, Xavi, al principio, ¿no? Si el arte o la cultura pueden tener ese efecto transformador de la sociedad. A mi manera de ver, por supuesto, el arte es, es político, pero puede tener ese efecto siempre y cuando eh, consiga tener y mantener su independencia, su autonomía, su transversalidad, su capacidad de abrir visiones, su capacidad de abrir otra dimensión. Si no, el arte ya no es político, sino que es política. Es un, simplemente un mensaje eh, de la política y se transforma en, otra, en otro instrumento de los mensajes de los grupos políticos o de los grupos financieros. Entonces ahí es un territorio lleno de obstáculos. ¿no? Eh, pues nada, simplemente esos dos comentarios. Gracias, Germán, porque bueno, eh, estoy también de acuerdo con lo, con lo que comentas y también se podría hacer esta diferencia ¿no? entre la, el uso de la cultura desde una institución que tiene fines realmente políticos y que vehicula eh, la, la, la, una visión de, de superioridad, ¿no? una visión muy paternalista sobre, la, sobre la, la región y lo que pretende es un poco colonizar de una forma dulce o más... Eh, eh, bien percibidas desde fuera, ¿no? y, y bueno, eh, conocemos todos pues, los, los ejemplos en, en los casos de las revoluciones, tanto en Túnez como en, en Egipto, que eso se ha producido y ha sido así, y ha sido la forma de acceder ¿no? a, a… Habría esta capacidad ¿no? de, de, de, de transformación, está clara que la tiene, ¿no? lo que pasa es que esta capacidad de transformación, de transformación puede ser para bien o para mal. Es transformación, Aquí es muy interesante, por ejemplo, leer… Epistemologías del Sur de Boaventura de Santos, ¿no? de Sursa Santos. Epistemologías del Sur es básico. Y para los que no, no, no, no estemos, no están tanto en libros, yo creo que pensar en, en, en una cosa tan básica, pensar en este intercambio, que somos nosotros los necesitados también. Esto, esto cambia mucho. Este, entrar a este punto de humildad respecto al intercambio es, es, es fundamental, ¿no? creo, porque evita la, Conozco, desconozco bastante lo que estáis hablando, pero el hecho de… la palabra que me ha más impresionado aquí es hacer. Yo estoy muy influenciado por todas las visiones taoístas y tal, y creo que para poder influir fuera hay que empezar en, en el no hacer, en el Wu Wei. Es decir, es hacer no haciendo. Hacer no haciendo es no programando, no planificando. Esos son procesos lineales. ¿no? Entonces, estamos todos caemos en, en la trampa del tiempo lineal. Todos, o, todos oprimidos, opresores, buenos, malos, tal. Entonces, romper con ese proceso es un proceso subjetivo, de dentro a fuera. Y eso sí que puede transformar la sociedad, pero es un proceso que cada individuo tiene que hacer. Ya sea de Senegal, de Estados Unidos, quiero decir, como ser humano. Es fundamental. El punto de la subjetividad. Es decir, no la objetividad es maya, es la ilusión. ¿Eh? Solo a través de la subjetividad realmente tenemos esa capacidad ¿eh? de transmutación del mundo. Pero eso ya es una condición subjetiva de cada uno. ¿Y cuáles son los parásitos que impiden que realmente podamos funcionar ...a nivel de transformar la sociedad... ...hay unos parásitos mentales... ...que son odio... ...avaricia... ¿eh? ...celos... ...codicia... bueno ...los cristianos dicen los siete pecados capitales... ...y todas estas cosas... ...entonces eh, Oriente... ...bueno Oriente o las tradiciones... ...no religiosas, de sabiduría... No, ...no religiosas... ...para mí hay sabiduría y religión... ...creo que la religión está al servicio del poder... ...y del sistema... ...habrá casos... Eh, como todo, ¿no? Entonces, eh, esa transformación a través de eso nos ha dado las, las técnicas ¿eh? para eh, eliminar estos parásitos. Ya me da igual que sea chamanismo, que sea budismo, que sea sufismo, quiero decir, cada uno tiene que montarse el cóctel. Yo hombre que me ha fascinado es la globalización. Se habla de economía, pero aquí en, en, en, en Barcelona están todos... Están los chamanes, están los sufis, están todas las tradiciones o linajes de, de sabiduría. ¿Eh? Entonces cada uno tiene que realmente en un momento dado hacer su cóctel, como digo yo. Porque claro, con tanta técnica, yo soy una persona, soy musulmán, pero musulmán, si podríamos decir, de una manera abierta, open, si quieres hasta heterodoxo. ¿no? Pero me, me enriquezco con la práctica del dicker pero también me enriquezco con la, con la meditación budista o con el yoga, Quiero decir que tenemos una capacidad increíble, yo cuando empezamos hace, en los años 70 en España, pues imagínate, ser vegetariano, hacer una verdad, que era tremendo. ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que se vive un momento muy interesante de globalización de los linajes de sabiduría. Y que es a través del, del proceso interior que realmente sí que podemos ¿eh? tener un impacto en la sociedad y que cada uno tiene que que hacer su propia revolución, ¿no? Sí. Nada, muchas gracias. Sí. Ah, ¿Había el, eh... ¿Lupe? Sí, sí, sí. Por favor, no me... ah, Venga, un poquito, un poquito, No, no tienes que hablar mucho rato, tampoco no. Bueno, pues acepta lo inaceptable. Bueno, te lo cogimos, venga. No, no, no. Habla tu no? no. Es que me da miedo. ¿Tienes una? Que está aquí el micro. Sí, bueno, a mí me resonaba ahora mucho toda. A mí hay palabras que a veces me enganchan, ¿no? Y hoy me ha enganchado la palabra transformación. Y que veo que va... ha empezado con tu pregunta, ¿no? Si la cultura era capaz de transformar algo. Y nos ha dado. Me disfruto mucho de esos momentos en los que una pregunta te vuelve como una lanza y te interpela directamente a ti. Y ha sido Tony, ¿no? Tony, Tony Serro o Ali que nos ha preguntado hasta qué punto en este diálogo somos, estamos abiertos a esa posible transformación. ¿no? Eh, así como reflexión que me llevo a casita hoy aquí guardadita. Y también en relación con, con la intervención de Toni, eh, también esta idea de entre espacios, lugares... A mí me, venía, me resonaba ahí cuando las cosas se formalizan y se cierran, ¿no? Y ya quedan como algo estanco e inerte, ¿no? Y, y esta necesidad de, y, y creo que aquí enlazaba también con alguna idea que has lanzado tú, Tony Serra, de, de, de la conexión entre cultura y vida, ¿no? Y que estamos condenados a que, a que se esté dando esa operación que me parece súper crítica. Tomó la palabra y creo que ya podemos dar por abierto este programa, Y continuar entonces en la transformación, yo tengo que fijarlo, entonces, pero será una fijación no muy fija, para que se siga transformando en sus oídos después. Entonces quiero nada, quiero agradecer. Si quieres despedir tu Chavi, eh, está en tus manos o en tu boca. Muchas gracias Violeta. <risa> gracias. <risa> bueno, no quería despedir sin agradecer de nuevo a los Tonis, a Nicolas, a Google por haber aceptado y a todos los participantes también. Es un que va a los dos y